En total de estado de... ¿Usted no está en total de, de estado ¿Usted? de ciudad, señor? ¿Qué? No está en estado de vida Vaya, señor Por si lo dudan, esto pasó en Bolivia ¿Qué puede decir al respecto? No sé, mira, tal vez mi amante vez, señor. Señor. señor ¿No ve? Señor, no, estoy indicando desde la paz? ¿De aquí? ¿De qué lugares? Perdón Yo sé los... no, ¿Qué? Estamos en vivo para la red Yungas ¿De qué lugares usted? De Ucrania <ríe> He venido a la iglesia Mire. Señor, baje del vehículo, Mire. por favor. Señor, tiene que La bajar, falta de respeto, señor. Señor, no. señor. señor con Señora. Señor, se le está indicando, se le está indicando que baje del vehículo. Ya, por favor. Claro. ¿Por dónde? Va. Baje, voy a ninfar. Ya, ya, ya, permítame voy a, eh. Me voy a transformar. ¿Ya? Por favor. Pero dígame ya me puedes. Ya, permítanos por llaves. ¿La llave de qué? Del vehículo. Bueno, los acompañantes, los acompañantes de, autoridades. en esta movilidad indican que son abogados. Por eso se acatan a que no van a salir de la movilidad y en estos momentos estamos viendo que no quieren soltar la llave del vehículo. Sin embargo, eh, la policía insiste.